Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor. Este ramo de siempre vivas y girinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura... La Jornada Nacional de Vacunación es una restitución del derecho a la salud para los niños y adultos. Me llamo Alison Salazar, vine para que me de la vitamina A y me hicieron este dibujo bien, que todos los niños vengan para vacunarse en los barrios Villa Libertad barrio San Judas y otros barrios de Managua las madres acudieron a los puestos fijos desde temprano Buenos días, mi nombre es Leslie Morales Blas, desde aquí Centro de Salud y a Libertad. Estamos en lo que es la Jornada Nacional de Vacunación en todo lo que es eh, Nicaragua. En estos días centrales... En este Distrito 7, hoy hemos abierto lo que son 45 puestos de vacunación a nivel del Distrito 7 y para mañana están programados 41 puestos de vacunación. Todo esto es contra las enfermedades inmunoprevenibles como son el, el sarampión, la parotiditis, la rubiola, tétano, difteria, toferina. Bueno, A nivel de lo que es epidemiología, eh, tenemos el plan sensibilización, eh, abatización cada 30 días, fumigación cada 7 en los diferentes barrios. La estrategia es de establecer puestos de vacunación en los barrios para que las madres de familia acudan y lleven a los niños para que completen su esquema de vacunación. Bueno, eh, nosotros como, como nicaragüense estamos muy agradecidos con nuestro gobierno, verdad, el comandante de y la compañía de Rosario Murillo, por la restitución, esta es una restitución, una la de las restituciones de derechos que nos ha dado nuestro gobierno, como parte de la restricción de derechos que nos ha dado nuestro gobierno, porque ningún otro gobierno sería preocupado por por, por la niñez, Insto, ¿verdad? A toda la población para eh, las votaciones de ahora del de, de noviembre a votar a todos en la Casa de Dios, porque si tenemos que votar por el comandante Daniel o, o por la compañera Rosario, verdad porque son los únicos que el que no quiere ver pues, es porque no lo, no, no lo quiere ver en realidad. Así es la palabra, porque ellos son los únicos que se han preocupado por la población. Hoy de Vía Libertad, estamos asistiendo aquí a la jornada de vacunación y esto es algo bueno que el gobierno ha hecho para los niños y después de la vacuna pasamos a la estimulación que le hicieron sus dibujitos Mi nombre es Gwendolyn Maciel Bustío Ramírez, soy enfermera de epidemiología, llevo la vigilancia y el día de hoy, que es los días centrales, además de estar este, en la jornada de vacunación, estamos como premiando a los niños por ser valientes y vacunarse. Este es un estímulo para los niños y es una, un modo de incentivar a los niños para darle importancia a la vacuna y que los padres sepan que es importante vacunarse. Y la salud, que es muy importante también. Entonces, con esto de la jornada de vacunación es muy importante que sepan que es para prevenir enfermedades. En esta jornada participaron trabajadores de la salud, juventud sandinista, miembros de los gabinetes y estudiantes de medicina.